Cuando hablas de belleza conjugado con profesionalismo, joseo, cuando hablas de puntualidad, disciplina y sobre todo, señores, eso que eso es tenerse, mantenerse ahí en la cima, luchar, levantarse, caerse, volverse a levantar, eso es ella. Con nosotros en la tarde de hoy Nieves Martes. Nuestra invitada de hoy. Sí, yo te lo juro, yo pensaba que era como una noche. Sí, porque. Esa es la idea. Mire, mi amor. Lo que pasa es que. Bella... Para eso me contrató Don Julio, ¿verdad, gente? Sí, que... ah, sí. Lo que pasa es que. Es que yo dije, ah, pero es de mí. Lo que pasa es que Bella eh, le da un, ese, ese ánimo a los invitados para que Néstor. ¿Eh? Y los mismos socios. Para que acabemos. Je, je, no, no acabemos. se encarguen de matar. También. Yo le pongo la parte rosa y ellos la matan. Recuerden a la persona que tenemos un WhatsApp activo, que la persona puede hacerle preguntas a también. Ay, y Hola, ¿pueden, mía, escribir? Eh? No pueden escribir, no pueden escribirnos ahí está? Muy contenta, muy bien. Gracias por la invitación. Eh, te dije desde el inicio que mm. entre estábamos hablando que pienso que este proyecto es un proyecto que, que puede dar muchos resultados, que entiendo que ya se está viendo y es algo que necesitábamos las tardes de Telenor. Tú estás linda, estás flaca, tú te enamoranía, ¿ves? Sí. sí. ¿Te notas? Sí. Porque es que cuando la mujer, hay una parte del amor propio que se trabaja para cuando uno se nah, quiere sentir bien. No, pero no, tú no, te no. enamoras. Yo quería entrar a ahí. Serán, ahí. No, yo no sí, sé. Yo, yo no, sí. yo yo no también, yo yo sé. Ahí, también, yo no sé. si llamarle 100% así enamorada porque después que van pasando los años, uno empieza a querer de una manera distinta. Tú te sientes más. Pero sí me siento, me sí, siento sí, muy sí, contenta. A, a con sí gusta a todos. Porque eh, <risa> queda, ya la conocen a ella como la mujer que a mí me gusta. Tú eh. eres pero, Tú te sientes sí ser la mujer que, que, a, que a todos le gusta. No, a todos no. Yo pienso que puedo gustarle. A alguien que le gusta a alguien. Exacto. Y ella es feliz con sí, eso. Sí. sí. Yo regalo, pienso... porque cumpleaños el, el viernes. Sí. Yo regalo. Felicidades El jueves, claro. Felicité a ¿Se, se, de las redes. se Se portaron bien? muy bien. Mis amigos, eh, mi, mi familia, la gente. Eh, a través de las redes. De, de verdad que ha sido uno de los mejores cumpleaños que he pasado en toda mi vida. Qué chulo. Nieves, uh -huh. en este programa tuyo, que es de los fines de semana, a través de Telenor y... Ay, que me encanta sí. cuando me das esos feedback. <risa> <risa> eh, ha hecho, te ha dado destacar con muchas entrevistas y una de las entrevistas más controversiales fue la de la hija de la tora. Ay, Dios. O sea, sí. Que fue cuando le preguntaste sobre, le, o sea, ya te hablo abiertamente que puede que estuvo con Hombre Casado. Sí, de y, todo. Y, de todo. Y, y sobre que estuvo nombrada ah, desde ah, los tiempos de Trujillo. desde sí. eh, de, o sea, de, de que el Pérez no soñaba con ser gobierno. Luego de esa entrevista, ¿tú entiendes que ya la gente te, te ha llamado más? Bueno, mira... Un, la, una de las entrevistas que más me ha posicionado uh -huh. en cuanto a en la comunicación ha sido esa, eh, la de la vieja Fefa, mi querida Fefita La Grande, también fue una muy buena. Eh, la primera que hice que se volvió viral a través de las redes fue, fue la de Sandra Berrocal, que aunque no tuvo eh, polémica, uh -huh. Sandra Berrocal es una eh, joven que gusta demasiado, o sea, sí, de es demasiado popular. Eh, pero han, han ha habido muchos, pero pienso que esa ahora mismo en esta temporada fue la que marcó. Bueno. Hay cambios que se han venido dando cuando Nieves y Punto comenzó a lo uh -huh. que es Nieves y Punto hoy día. ¿Cuándo entiendes que fue el momento clave para decidir esa nueva etapa de Nieves y Punto? Bueno, tú sabes que en la primera temporada... Bien llana estaba... esa pregunta, eh. Ah. bien yana, eh. bien Pamela Pamela, Pamela, Pamela, Sue. Pamela Sue. Ella, Sue. Eso es Villanirio, una mujer preparada. <ríe> <ríe> eh, Gracias. Tú sabes que la primera temporada no tenía todavía ese manejo en cuanto a las entrevistas. Y me empecé a estudiar, a estudiar, y a medida que tú vas a entrevista no vas aprendiendo más. Claro. Pero es muy importante esa parte de estudiar. No es solamente decir, bueno, yo tengo la vocación y las habilidades, señor, hay que estudiar. Diario hay que estudiar lo que tú quieres hacer y, obviamente, mirar el mercado. Entonces, ya para una segunda temporada, viene un poco ya más madura, más aguerrida, eh, buscando más la información, sin perder esa empatía con el entrevistado, que eso es muy importante, sí. hacer esa relación para que el entrevistado pues pueda abrirse. Nieves, eh, aquí estuvo con nosotros Melisa. Uh -huh, le preguntamos amiga. sobre como las macorizanas, franco-macorizanas eh, han ido a la capital a través de concursos. Tú también fuiste a, a Televisión Nacional a través de concursos. Exacto. Y también le preguntamos sobre el, que existen comunicadoras que a veces le ponen en pie para que no, uh -huh. ustedes saben, para que no avancen. ¿Te ha tocado eso a ti? Eh, bueno. ¿Cómo sería eso? A ver. Te, te toque porque eh, a veces llega una persona que no es del mismo entorno, del, del mismo coro que, uh -huh. que está, que es de otra ciudad, uh -huh. y siempre existe un grupo de mujeres o de comunicadores. Te quieren boicotear. Quieren que hay boicotear te ma, hay boicotear, ma, quieren boicotear. Te quieren En los medios culio. nacionales. Sí, eso pasa... Cuando estaba en Más Roberto, ¿te hicieron tu que ahí? ahí? Eh, yo en Más Roberto nunca sentí que ganó un concurso, si supiera. Me trataron tan bien y me adentraron tanto dentro de la producción y dentro del entorno que nunca sentí que, que era estrella de la tele, sino más bien una presentadora eh, más, en este caso junto con Tuesca. Pero no puedo decirte qué ha pasado. Te la bien con te sí me llevaba bien, me llevaba bien. Eh, no tenemos una amistad actualmente, nos saludamos si, tenemos que sal si nos vemos, pero teníamos una amistad cordial, entiendo, o sea, éramos compañeras pero de Pero en más Roberto, en otro sitio no no sentía no. el pie, so solo en más Roberto. Era que la que recuerda está. que luego de más Roberto solamente he entrado en Francisco muy diferente y siendo la primera mujer en Francisco muy diferente, luego de tantos años. Entonces ya ahí mantengo una estabilidad y una, eh, un, bueno, vamos a decirle, siendo principal del, del concepto. Eh, recuerda que también, eh, abagando la uh -huh. misma pregunta, ¿ustedes no sienten que el único método para ustedes llegar a la capital tiene que ser a través de un concurso? Es muy difícil llegar a través de, de que, que no sea así. Hay demasiado talento en Santo Domingo también. Que están no están haciendo televisión, que no son tomados en cuenta porque no hay medios tampoco. Entonces, nosotros que estamos en los pueblos tenemos que eh, salir de abajo y demostrar que hay talento y si esa es la oportunidad, pues mira, yo le exhorto a todo aquel que le guste que lo haga. Bueno. Hay una parte fundamental en algo que expusiste anteriormente uh -huh. y es que hay que prepararse día a día, hay que estudiar. O sea, tú entiendes que la comunicación es como la medicina que tiene sus sectores, ¿verdad? Que cada día va marcando cierto, ciertas novedades. Exacto. ¿No te ha servido a ti en algún momento solamente la belleza para tú triunfar dejando de lado la preparación? O una propuesta indecente. De, Uy, siempre. De, de, no, pero, eso siempre existe. Pero no son propuestas indecentes. Yo pienso que el hombre cuando le gusta una mujer o si ve una mujer que luce bien, siempre le va, se le va a abordar. O sea, eso es normal. Pues yo lo veo normal. Ahora bien, tú eres la que decide si quieres o no y eres la que marca las pautas. Porque... A mí me pasa eso a cada rato, tengo que ser sincera. O y sea, no solamente en el medio. Y no solamente hasta con un empresario, o sí. sea, ahí fuera y dentro de aquí. Es simplemente tú saber cómo manejarte. Y el hombre inmediatamente coge la, la señal y, y lo coge o lo deja, y ya. Entonces empiezan a verte de otra manera, de una manera distinta, ya más profesional, ya empieza a quitarse de, de por medio ese deseo que puede tener de ti como hombre. Pero... Es, es saber es jugar con esa situación. Y la mujer tiene que estar preparada para eso. De las entrevistas, de tu, de las entrevistas que tú has realizado en el programa, uh -huh. ¿cuál fue el más incómodo de todos? o ni, Si ninguno de ellos te han dicho, ¿por porque yo tuvo que decir eso? ¿Bórrame esto? ¿por, la, por ejemplo, ahora me pasó con la misma Ingrid. ¿Ingrid te pidió que la borrara? Ingrid no me lo pidió, me lo pidió su madre. Ok, la tora te pidió, sí. ok, neto, oíste. Ella, muy amable, me escribió y me dijo muchas cosas con relación a esa entrevista, pero ya era demasiado viral. O sea, era muy difícil. Era ya, demasiado ¿no? viral. Ya se lo había. Mi gente Nuria la había cogido ya. Eh, todo la, En los chats, todo el mundo la tenía. O sea, era un tema. Creo que yo te comenté también. Ajá, tú te historia? acuerdas. Y mira, me yo cuando yo, yo tenía esa expectativa muy fuerte. Uh -huh. Y Bellanir, que me quiere mucho, me escribió. Y de verdad que después tuve que borrarla porque realmente la gente me atacó de una manera. Y yo pensaba que tenía la capacidad de aguantar o sea, eso, pero no lo aguanté son tanto. Fuerte, ¿no? Son sí. <risa> Hay veces que tú no sientes. O sea, tú. Que tú puedes eh, resistir la crítica de las personas. Sí, no, totalmente. Yo puedo resistir. Es que a mí me critican muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Por fuera y por de, en el frente y detrás. Esas críticas y yo sé no te quiénes detienen, son, a nada. inclusive. Pero tú sabes, yo no me tomo nada de eso personal. Nada. Neto. Nieves, esas críticas que son fuertes y más uh -huh. y son en las redes, no te detienen como a pensar de esto que lo otro, porque hay, hay mucha gente. Uh -huh que te comenta sin saber si te van a hacer daño? Siempre y cuando no se metan en mi vida personal, con mi hija, que es lo más importante, mi familia, eh, yo como mujer, yo no tengo problema porque... Eh, yo soy una mujer muy transparente. Y está concientizada que te estás exponiendo a la vida Totalmente. pública, o sea, a un medio público. O sea, y cómo yo me molesto. Inclusive, señores, yo a veces yo digo, bueno, eh, eh, hay que hacer algo, un comentario, lo que sea, para ver si esto arranca. Porque esto es un negocio. Claro, claro, eso es verdad. Y la gente tiene que entenderlo, o sea, de, de una manera... ¿Y otra, tus parejas lo, lo han local. entendido? Eh, porque te tener a tú, nieve, o sea, pareja, o no? sea, nieve... Eh, no es fácil. Eh, eh, que me estén tirando? ¿Podíen? Son dienes no, no, de nieve. De nieve. Diga, ¿Cómo estarán esos dienes? Vamos die para una fiesta, tú, tú piensas y, Dios mío, Mira, pero no, es fuerte no, la no, presión. No, no, eh, eh, me ha pasado, pero actualmente no sí, o sea aguanta la presión madura. hay algunos que no han aguantado la presión y gente que no han querido estar full full full por eso o sea, imagínate tú sí eh, oh, <risa> que ella <risa> no. menciona ah porque tú quieres de, deja el medio me, me dijo alguien un ah, día que deje trabajo que deje yo el dije, trabajo ah, pues ya yo veo te puede ir no dejarías el medio claro que, que, que no Yanir ese es mi aceite. sueño por lo que yo tanto he luchado y si es una persona que te puede dar todo lo que tú entiendes que merezcas ¡Me en un sentido de tranquilidad de Ay, vamos no. a decir Yanir es el hombre que me ame a mí y que te ame a ti va a aceptarte como es va a respetar tu profesión Nadie vino, nadie puede cambiar tu esencia, mejor tiene que amoldarse tú con ella y, y, él, con, y él contigo. Entonces es un, eso es algo eh, que yo ni me lo imagino que alguien me pida a mí, deje el medio. No yo puedo, culpe, no, no yo, puedo yo creo que yo podría asumir otro rol, eso sí, dentro de mí, de, de lo que hago, pero no dejarlo porque es que a mí me yo lo amo. Hablando <risa> de eso, de eso del medio... Sabemos que la televisión, muchas personas dicen que está un poquito en crisis. Y tú estás aportando por un contenido producido uh -huh. y todo eso. Que no es nada fácil. Gracias. ¿Tú, ¿tú uh -huh. crees que la televisión está en crisis o tú entiendes que Bueno, mira. eso depende? Eh, las, medios de, la, las redes sociales, los medios digitales, nos han venido a ayudar al mismo tiempo. Ayudar. A desayudar. Exacto. Porque cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando yo voy a a um, solicitar un comercial a una visita con un empresario lo primero que me pregunta es ¿cuánto tú, cuál es tu tarifa por post yo a mí me interesan los posts te, te genera más en las redes me que me la... genera más mis posts me genera más actualmente Entonces pero te tiene una televisión el medio como una proyección. exacto pero eso es lo que pasa pero lo que me genera los posts es que yo esté en la televisión es sí. una cosa increíble porque hay algo que dice que si no te ves si, si los clientes no te ven no existe. exacto <risa> es, es lo colateral lo que pues, me ha pasado me pasa con las maestrías de ceremonias que ahora de verdad sí, uh -huh. estoy en un momento muy bueno de mi vida en esa área y, y, y lo que te conocemos aquí en San Francisco de Macorís sabemos que tú haces mucha maestría muchas maestrías de ceremonias muchas eh, a las personas recuerden que pueden escribirnos a través de nuestro whatsapp, también pueden llamar y hablar sobre Nieves, también pueden enamorarla, no hay problema, Nieves no tiene un seguridad que va no, a no, filtrar pero, la llamada, pero, <risa> pero pueden que hacer que preguntas, yo estoy transmitiendo en vivo, mucha gente aquí sí, comentando, señores, ¿Sí, sintonicen el canal 10 ahora, dime Neto la pregunta que Génesis si quiere saber... No me involucre ¿no? a gente. Yo no. Sé hombre No, no, porque... No, sé hombre y tenga cómo, el valor oye, de admitir que es usted oye, que tiene ese micrófono Dime, Néstor, ¿qué tú quieres saber? Hágale, Néstor, ¿qué quieres saber? No lo acomode, bella Génesis. que Ella anda por ahí. <ríe> soltera... Pero ya lo dijo desde casada. que llegó, que está enamorada. No, no, yo estoy no, casada. Pensando, yo no estoy casada. Tampoco estoy soltera, pero tampoco estoy sola. Eh, oh, eh, eh. eh, eh. No, no, oye, yo estoy pero, no, Oye, no estoy Te duele, Néstor. Toma no, no. punta. No estoy casada. Tú Soy soltera, pero no estoy sola. Sí, sí. Hay una muchacha que ganó como regidora. Fue la más votada en el distrito. Sí. Se llama Sheila Gómez. De verdad. Y ella es muy carismática porque es de, de tu línea. O sea, sí. de tu línea en sentido, que es una comunicadora, eh, es una mujer sabe bella y todo eso. Y ganó. Y ganó. Buena, ¿Tú te la política? Me lo propusieron para este temporada. ¿Pero qué partido le propuso? Me lo propusieron por el PRM. Ey. Sí. ¿Neto de tu partido? ¿Nesto? Me propusieron, me propusieron para ser eh, diputada. Reginora, diputada. Pero mira, te voy a, te voy a decir algo con, esa, con relación a eso. No es que a mí me disguste la política. Inclusive, yo estoy más interesada aún por mi país y por la política últimamente. Hace un tiempo para acá. Pero cuando yo vaya a hacer algo así, yo tengo que estar 100% preparada. No solamente en, en lo económico, porque hay que ser honesto. O sea, tú tienes que estar también bien en esa parte. Eh, quizás para no deber tantos favores. Es más bien... Eh, intelectualmente, ah, no, que cualquiera sea político, para mí no, la política es una ciencia. O sea, a la hora que a mí me llamen a hacer un ¿tu amigo un debate, un boli, eh, también como candidato? Boli, o sea, el Boli es superación y esfuerzo para nosotros los jóvenes. Que el Boli haya ganado, un ejemplo. quiere decir que sí. hace falta gente así, gente nueva, gente que aporte, gente que crezca a través del, del, del tiempo, como ha sido en el caso del Boli. Pero no lo descartaría en un futuro. No. Ayer fueron las elecciones de las primarias Te vimos mm. ahí en las redes sociales Cumpliendo con tu deber como ciudadana ¿Cómo te sientes con los resultados previos a las elecciones? Mm. ¿Estás conforme, disconforme? Eh, yo pienso que como pasaron Era que se venía que iba a pasar Con relación al, al ganador del partido ¿No, no fuiste de los comunicadores que recibió? Eh, coima, Gonzalo, porque hubo muchas comunicadoras No, no, no, no recibí o sea, no, te, ¿No te llamaron a ti? No recibí pero posiblemente verán cosas nuevas. Ah, ok. Luego de. Sí, ah, porque yo vi algo ahí sí. en eh. la historia. De posiblemente verdad. verán cosas nuevas, pero ya de mi parte de comunicadora. Eh, ¿Qué más? Uf. Bueno, déjame, déjame decir, de, decirles algo. Por ejemplo, ahora me decía con relación a, uh -huh. a, a, a los programas que están en crisis. No en ti, no, no encuentro que están 100% en crisis. Porque ahora vengo con un proyecto nuevo. Okay. Y ni siquiera es mío. Entonces, hablaba con ese productor con relación a ese proyecto y decía, pero mira, la televisión está en crisis. dice, No, Nieves, la televisión en sí no está en crisis. Ha sido así toda la vida. Lo que pasa es que tú tienes que saber cómo es que te vas a manejar en, en ese ámbito. Eh, y bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, muchísimas gracias a Nieves Pero ni una primicia, ni nada, no dio Qué no, mala, muy no fuerte No me preguntaron no, no, no la primicia, ese, ese, no ese, la primicia ese, No dio este la primicia proyecto porque que menciona, Espérate, sí. Genes, y este proyecto nada. que menciona ¿De televisión o radio? Televisión Nacional ¿Nacional? Sí Vas sí. para Televisión Nacional Pero yo estoy en Televisión Nacional, bella No, pero me <risa> refiero a la capital Vas para la capital sí, ahora Sí, sí Qué chulo Es un proyecto muy interesante Que llegó a mis manos Se llama, eh, se va a llamar Remarcado con Juan Carlos Alvelo, es el productor Estaremos ahí Siendo la figura principal De ese proyecto Juan Carlos Albelo es... es la enciclopedia no. de la farándula No sé si decir Esa primicia cosas. ya no dio de lo que le dijo la tora Señores, <ríe> mil <ríe> gracias Otra cosa Para que la gente vaya okay siguiendo me está, mucha gente me pregunta, "Nieve, ¿cuándo tú vas para una película? ¿Cuándo tú vas para ah, una sí, película?" Ah, sí, tú estás con Robertico ahí, tienes es? que ir. voy a estar. Ya ahí está bien. El anillo es un papel pequeñito para iniciar, pero, pero yo pero sé que muy grande. Si me quería ver, ya me van a ver. Eh, Neto ta, Neto eh, hasta gratis haría el del que vende el helado. Él lo haría no, no, gratis. Pues llamarme ahí que no, yo sí, sin sí, problema. nada. <risa> <risa> Muy bien. Señores, gracias a Nieves por visitarnos a nosotros a ustedes aquí. A y éxitos. Eh, gracias. Te eh, auguramos todos los éxitos, cada éxito tuyo, como siempre lo hemos celebrado, el pueblo franco lo ha celebrado, lo siente de ellos. Y ese la éxito no, no viene por sí solo, señor. Esta mujer se faja, yo que la sigo y la tengo muy de cerca eso es trabajo ahí constantemente ah, bueno. es así nieve de fel felicidades y a las personas que nos están escribiendo nos escribió una persona nos dice hola buenas tardes felicitados a ustedes por el programa soy fiel televidente desde el primer día gracias a ti gracias. amor gracias, gracias qué chulo por, por escribirnos y a más personas gracias recuerde que estas entrevistas que nosotros realizamos aquí usted podrá verlas a través de nuestro portal tenero.com.do pueden seguirnos en instagram y también en nuestro canal de youtube vamos a un corte y Venimos con la despedida del programa